Hola, mi nombre es Pilar Esquina Rodrigo, vengo de la comisión legal de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. El motivo de estar en el FAME, en el Foro Mundial del Agua y en el Foro Alternativo Mundial del Agua, ...es intercambiar las experiencias... ...que se han tenido a nivel de movilización ciudadana... ...en Madrid y sobre todo en la Comunidad de Madrid... ...el 4 de marzo tuvimos la gran oportunidad... ...de conseguir que 177.616 personas... ...acudieran a votar a unas pequeñas cajas azules... ...con un símbolo que era un botijo... ...en el que se pedía... ...si estaban de acuerdo en que el canal de Isabel II... ...que es 100% público, dejara de serlo... ...el 99% de los, de, los, de, los, de los ciudadanos con derecho a voto... Eh, ...dijeron que quieren que siga siendo 100% público... ...esta posibilidad que nos está dando a la ciudadanía de Madrid... ...de poder decidir, aunque este referéndum no sea vinculante... ...a día de hoy, pero que sí que la iniciativa ciudadana... ...y ese gran marea azul que se está empezando a propagar... ...en Facebook, Twitter, correos electrónicos, en el puerta a puerta... ...en plazas, están dando la opción a que muchos vecinos... ...y mucha gente tenga la posibilidad de empezar a decirle... ...al gobierno actual de la Comunidad de Madrid y a los políticos que no estamos de acuerdo en que nuestro patrimonio se dilapide simplemente por el hecho de que estamos en una situación de crisis. Grandes multinacionales constructoras se quieren hacer con el control del 49% de nuestro canal y se está dando la posibilidad de firmar un convenio a 50 años en el que, eh, la, lo que eh, los pueblos y los ciudadanos vamos a perder un gran, eh, la gran posibilidad de poder incluso eh, tener nuestra nuestras arcas municipales pudieran conseguir tener esa, esa posibilidad de, de salvarles esa deuda y ahora mismo al ser el canal de, el canal de Isabel II 100% público, tenemos eh, que está dando una empresa 160 millones de euros todos los años de beneficio y que en cuanto se privatice este gran beneficio en vez de ser público va a ser a una empresa privada y encima 50 años. ...entonces la posibilidad que se está dando... ...y las opciones que se están dando desde la ciudadanía primero... ...es decir, no estamos de acuerdo en perder este patrimonio... ...dos, tener la posibilidad de seguir controlando nuestros bienes... Eh, ...que están vinculados al agua... ...tres, establecer un modelo de lucha... ...no solamente a nivel de la comunidad... ...sino que esta experiencia puede servir a otras comunidades autónomas... ...y sobre todo a nivel europeo y a nivel mundial... ...porque dentro de unos años, en el 2015... ...un gran mercado de derechos de agua... ...que se va a generar a nivel mundial y que se va a comercializar... ...hay que intentar frenarlo... Y cuatro, empezar a tener la posibilidad de que los ciudadanos podamos intercambiar estas experiencias en el que yo soy abogada, tengo la posibilidad de entregarte mi, mi experiencia como abogada. Tú eres periodista, tú llegas y tienes la posibilidad de llegar a introducir esto en la red. Otro que es economista, una mamá que tiene su opinión de revisar una factura. Todos somos una gran granada, unas pequeñas piezas rojas que se van ensamblando en una gran fruta y que a la vez está generando una idea de lucha que aquí en el FAME, en Marsella y... ...que a nivel eh, incluso internacional, como puede ser en Naciones Unidas... ...se está dejando constancia... ...que este movimiento por el agua pública como bien común... ...y que a la vez es un derecho, no una mercancía... ...se está empezando a alzar la voz desde los ciudadanos... ...no como lobbies económicos, ni, ni a nivel político... ...sino como una estructura y una sensación y un sentimiento de lucha... ...en el que el agua es un bien necesario... ...y por el que no se tiene que llegar y obligar a la gente a pagar como se está empezando a obligar a pagar. Cuando un compras una botella de 33 centímetros, son 2.000 euros lo que vale ese metro cúbico. Cuando tú abres una vez tu grifo en tu casa, en tu cocina, y llenas un metro cúbico, es 1,67 eh, céntimos ¿no? eh, de euro. Mirar el recorrido que tiene ese canon de servicio en baja, en el que desde, eh, desde 1,67 esos 2.000 euros que se paga por una botella, pues... ...una gran multinacional puede hacerse con ese control... ...y que estamos sometidos a ese monopolio... ...porque cuando tú estás hablando de teléfono o de luz... ...tú tienes otras opciones, otras compañías... ...en las que sí que puedes cambiar... ...pero cuando estamos hablando de agua... ...la posibilidad es de cambiar... ...y más con un convenio que se está intentando firmar en el canal... ...Isabel II con los ayuntamientos a 50 años... ...es realmente grave y realmente grande... ...que no podamos tener otras opciones... ...y estar sometidos a lo que nos diga esa... ...esas nuevas reglas que se están imponiendo... ...y que nosotros como ciudadanos no queremos".